muy buenas aquí antonio herrero te acuerdas cuando estabas a punto de montar tu empresa o de montarte como trabajador autónomo tenías mucha ilusión y fe en que todo iba a funcionar bien evidentemente me refiero a los casos de las personas que lo hicieron por vocación y no por necesidad sabías que tenías que hacerlo todo porque al principio los recursos son mínimos las jornadas eran maratonianas pero nada de eso te importaba. Va pasando el tiempo y pronto se cumplen los dos años de vida de tu empresa. Para los que hayan llegado, ya que muchos se quedan por el camino. Llegado a este punto, ya te deberías haber empezado a plantear instaurar un sistema en tu empresa. Empezar a delegar para poder ir dedicándote a las tareas de administración del negocio y a soltar las riendas para que otros vayan tomando el control. Si no es así, a partir de ese momento es cuando tu vida se empieza a convertir en un infierno, se convierte en una cárcel que tú mismo has construido. Ahora esa alegría e ilusión iniciales ya se han desvanecido, ahora eres un esclavo de tu propio negocio, un autoempleado. Y ya sabes todas las bromas que se gastan respecto a los autónomos. Lo que debería haber sido tu billete para, la, para tu libertad, se ha convertido en una trampa como una rueda de hámster en la que das vueltas y vueltas y nunca llegas a ningún sitio. Los negocios se deberían montar para que su dueño ganara tanto en libertad personal como en libertad financiera, si no es así, son autoempleos. Como te he dicho en varias ocasiones, por culpa de mi empresa me perdí la infancia de mis hijos. Me perdí vacaciones con toda mi familia. Me perdí muchas reuniones con mis amigos. ¿Y para qué? ¿Para tener más dinero que no podía gastar por falta de tiempo? Desgraciadamente, me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. No hay otra oportunidad de vivir la infancia de tus hijos. De disfrutar de tu familia, de tus amigos. He oído infinidad de veces cuando les preguntan a la gente mayor de que se arrepienten al final de sus días y nadie, absolutamente nadie, dice que se arrepienta de no haber trabajado más o de haber ganado más dinero. Las relaciones con la familia, los amigos y tu salud son lo verdaderamente importante. El trabajo es solo eso, trabajo. No permitas que eso te suceda a ti. Si tienes un negocio, y estás en la situación que no te puedes ausentar ni una semana porque se hunde, de que todo depende ya de pasar por ti, de que tu gente no es capaz de hacer nada solo sin preguntarte a ti, empieza a hacer planes para cambiar esa situación. La semana pasada te decía que tú, en este caso, tú eres el motor de tu negocio. Sin ti no funciona nada y el motor de tu negocio debería ser un sistema como el de McDonald's, o como el de cualquier otra franquicia. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda, búscate un mentor. En eso yo te puedo ayudar, porque ya he recorrido ese camino. Piénsalo, solo se vive una vez. No has de vivir para tu negocio. Tu negocio te debería proporcionar más libertad y no quitártela. Tu trabajo no puede ser más importante que tu familia, o que tus amigos, o que tu salud. En un artículo anterior te decía que para poder conseguir una empresa, que para poder conseguir que una empresa crezca y consiga los objetivos definidos en cada ejercicio es imprescindible delegar. Para delegar todo se ha de ser muy valiente, pero si piensas que para poder vivir tu vida como te mereces, no tienes más remedio que delegar, lo harás sin dudarlo. Ahora quería pedirte algo antes de despedirme. Mucha gente me envía emails o WhatsApp para decirme lo mucho que les ha gustado el vídeo o el artículo o sobre cualquier comentario sobre él. Quizás sea porque nunca lo pido. Por este motivo te quiero pedir un favor. Déjame un comentario, ya sea en YouTube o en el blog, por aquí abajo, pero dime qué te ha parecido. O de qué te gustaría que hablara. O dime de qué manera te puedo ayudar en tu negocio. Entre todos los comentarios que me dejéis, sortearé un ejemplar de mi libro Manual de Dirección para Pequeñas Empresas. Así que ya sabes, si quieres conseguir una copia de mi libro gratis, déjame un comentario. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.